Luego, bueno, volví a aprender la computadora, volví a abrir el idle y voy a volver a abrir el archivo en el cual estuvimos escribiendo nuestro código. Vamos a ir a File, Open, y en mi caso lo guardé en el escritorio con el nombre de, veamos, porque tiene que estar, Programa 1. Vamos a abrirlo. Bien, acá quedamos en el video anterior. Dijimos que ahora lo que vamos a hacer es complejizarlo un poco al programa para que siga pidiendo al usuario el ingreso de dos valores. Es decir, esta parte donde pido la variable A y esta parte donde pido la variable B no lo vamos a cambiar. Pero sí vamos a hacer un pequeño cambio para que muestre primero la suma Después la resta, después la multiplicación y después la división. Esta primera parte en la que mostramos la suma no la vamos a cambiar tampoco. Pero vamos a acomodarla un poco. Para que primero muestre el siguiente mensaje en pantalla. Print. Y entre comillas el mensaje. La suma de los dos números es. Y. Ahí pude poner los dos puntos. Dos puntos. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Entonces, va a imprimir primero este mensaje. Que suma de los dos números es. Y en el renglón de abajo va a imprimir el valor de la variable C. Hasta ahí lo que hicimos fue darle un poquito más de prolijidad a lo que ya habíamos hecho. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Eh, voy a crear una variable D. Una variable eh, E y una variable F para los resultados de la resta, la multiplicación y la división. Voy a decir que D es igual a A menos B. Siempre vamos a trabajar con A y B, recuerden. En este caso, en la variable D voy a guardar la resta. Entonces, después voy a hacer algo muy parecido a la anterior print, abro paréntesis, lo cierro, si tengo miedo de olvidarme, yo ahora no lo cierro, Ups, perdón, acá, abro comillas, la sustracción, o podríamos poner la resta, entre los dos números, es, vamos deja poner dos puntos, no me deja poner ahora, pero porque mi teclado está un poquito mal. Bien, voy a obviar voy a poner nuevos puntos y cierro la comilla y cierro el paréntesis. Y voy a mandar a imprimir en pantalla la variable d, donde se almacenó la resta. Acá vamos a comentar, vamos a poner defino una cuarta variable. De donde guardo el resultado de la resta. Vamos a hacer algo muy parecido. Ay, perdón, di un enter ahí. Bien. Vamos a hacer algo muy parecido con la multiplicación. Defino una quinta variable E donde guardo el resultado de la multiplicación. Entonces vamos a llamar a la variable e y va a ser igual a a por b. Vamos a imprimir en pantalla el mensaje, entre comillas, recuerden. El producto ustedes podrían poner la multiplicación entre los dos números es Y vamos a imprimir en pantalla el, el contenido de la variable e. Finalmente vamos a definir una sexta variable. Recuerden que los comentarios los escribo para yo poder recordar que, qué es lo que hago en cada partecita del código. Lo vamos a llamar f, donde guardo el resultado del cociente. De la división, vamos a poner donde guardo el cociente. Siempre el cociente de A dividido B. Entonces va a ser el primer número que ingresó, dividido el segundo número que ingresó. Vamos a decir que F es igual a A dividido B. Vamos a imprimir el mensaje en pantalla. Para que el usuario sepa el cociente entre el primero entre el primer y el segundo, el primer y el segundo número es, bueno, le puse valor, me gusta más. Y vamos a mandar a imprimir en pantalla el contenido de la variable f, donde antes guardamos el resultado de la división. Entonces, el usuario le va a pedir que ingrese un valor, luego que ingrese un segundo valor, y después va a mostrar automáticamente este mensaje, estos mensajes, estos mensajes y estos mensajes. Vamos a ver si anda. Ok. Vamos a guardar. O le puedo dar a ejecutar. Y me va a preguntar si deseo guardar los cambios. Le digo que acepto. Y se abre. En el intérprete el programa se está ejecutando. Me pide que ingrese un número. Vamos a ingresar 8. Me pide que ingrese un segundo número. Vamos a poner 2. Tengan en cuenta que cuando yo le dé Enter, automáticamente va a empezar a hacer todos los pasos siguientes. Vamos a ver qué es lo que nos devolvió el programa. Dice, la suma de los dos números es, y debajo, 10. Y es correcto porque 8 más 2 es 10. La resta entre los dos números es 6. Recuerden que hace A menos B. A vale 8, B vale 2. Entonces tenemos que leerlo como 8 menos 2. 8 menos 2 es 6, correcto. El producto entre los dos números es 16. Bueno, acá no importa el orden porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces 8 por 2 es 16. También podríamos leer al revés como 2 por 8. El cociente entre el primer y el segundo valor es 4, y es correcto porque 8 dividido 2 es 4. Hasta acá hicimos entonces un programa que al principio recibía dos valores y únicamente los sumaba, pero ahora lo complejizamos un poco más y nuestro programa ya es capaz no solamente de sumar los dos valores que recibe, sino también de restar uno con el otro, multiplicarlos y hallar el cociente entre los dos números. Espero que les haya gustado el video.